Bien, hoy hemos presentado el Día del Internacional del Turismo, que es el 27 de septiembre, que este año hemos dedicado al turismo accesible. Hemos estado trabajando con los diferentes colectivos que trabajan con personas con diversidad funcional para hacer eh, un día entero de actividades que tengan que ver ...con la accesibilidad que tienen las personas que nos visitan... a los, ...al los diferentes, eh, bueno, el patrimonio que tiene nuestra ciudad... ...a los hoteles, restaurantes y bueno, todo lo que se puede encontrar... Eh, ...una persona que nos visita y que quiere disfrutar de nuestra ciudad... ...en este sentido, bueno, pues hemos programado un día entero... ...con los colectivos y esperemos que eh, esta iniciativa política... ...pues siga durante los próximos años... ...porque eh, Córdoba tiene que ser accesible... ...para todo el que nos visita... ...y es uno de los retos políticos a los que nos enfrentamos. Bueno, pues yo aplaudir esta iniciativa que tiene, que tiene Turismo... Eh... En Córdoba un 10% de las personas que viven pues tienen diversidad funcional, lo que se entiende normalmente como, como discapacidad, que aunque es el término legal a mí no me gusta por un término peyorativo. Vivimos en una, en una sociedad donde las personas que tienen capacidades diferentes no tienen los mismos derechos que los demás, porque no está pensada para todos, para todas. Entonces, el trabajar para que sea una, una ciudad accesible para todos y todas, en todos sus ámbitos, el turismo también, pues creo que es algo importante, que es algo solidario y que es algo muy importante desde el punto de vista social. Así que, Pedro, aplaudo. aplaudimos esta iniciativa que habéis tomado desde, desde Turismo. Muy bien.